Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video de hoy es sobre coaching, ¿sí? aplicado a la vida cotidiana, que es el propósito de estos videos. Desde ya agradezco tu participación y tu tiempo, el tiempo que te vas a tomar en, en escuchar y mirar este video desde Coaching con Hugo dentro de la plataforma patreon.com. Vamos directamente al, al tema de este video que es las sensaciones confusas. Tengo un posteo, ahora lo que voy a poner abajo en formato de texto para aquellos que quieran leerlo, tanto vos como todas las personas que acceden a la plataforma y que acceden a mi usuario de Coaching con Hugo, puedan tener un mejor pasar un mejor día a día. ¿sí? Así que bueno, gracias por tu tiempo, gracias por tu aporte y te agradecería si compartas estos contenidos a quienes vos consideres que les pueda servir. ¿sí? Ahora sí, vamos directamente a al tema de este video, que es sensaciones confusas Te soy franco hay cosas que las voy a leer porque lo tengo acá en la pc para poder digamos como unificar criterios ¿sí? ahora voy a dar una definición de sensaciones y una definición de confuso que lo, básicamente lo googleé. simplemente lo googleé en, en, en internet y voy a leer la definición más que nada para que tanto vos como yo estemos como alineados en un concepto o en una definición sí. Entonces, la idea de este video es que, en primer lugar, te, los, te permitas tener sensaciones confusas. ¿Y por qué digo esto? Porque es habitual también, desde mi experiencia como coach, en mis sesiones de coaching con mis clientes, también es, eh, no digo que, no, no es que hay mucho, pero sí es como un común denominador, escuchar eh, a mis clientes o a algunos de mis clientes que... Como que no se permiten, ¿no? Como que no está permitido el sentirse confundido, el tener sensaciones como extrañas o las que socialmente se dicen como sensaciones desagradables. Y esto también tiene que ver con la validación. Entonces, permitite, date el permiso de tener momentos, días incluso, de tener confusión y de tener sensaciones, lo que nosotros o, o yo personalmente, esto sí es algo personal, yo le llamo como sensaciones cruzadas, ¿no? Como que por momentos tenés algo que te gusta y al mismo tiempo te confunde, o algo que te gusta pero hay ciertas cosas que no tanto. Entonces hay como sensaciones cruzadas y esto a su vez genera confusión, o a veces no genera confusión, pero la misma confusión te genera sensaciones, ¿sí? Como que hay un combo. Y, y se combinan dependiendo de la situación dependiendo de la vivencia de cada uno dependiendo de qué te está pasando en ese momento con esa, con esa situación en particular ¿sí? entonces ahora voy a leer textual la definición de sensación y la definición de confusión y así avanzamos ¿te parece? sensación es la definición que saqué de google es la siguiente es impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida por medio de alguno de los sentidos. ¿Sí? Esa sería la definición de sensación según eh, un buscador de Google. Y ahora vamos a la de confusión. Es falta de orden o de claridad cuando hay muchas personas o cosas juntas. ¿Sí? Entonces, teniendo como definición de base esto de la sensación y esta definición de confusión, vamos a avanzar ahora en ¿qué pasa con esto? ¿qué te pasa a vos con esto? ¿qué me pasa a mí? ¿qué nos pasa a todos? digamos todos tenemos sensaciones ante diferentes situaciones, o las situaciones nos generan sensaciones y, y no siempre están ordenadas y claras, hay veces que generan también confusión o las mismas sensaciones son confusas, o la misma situación en sí misma es confusa ¿Sí? entonces la invitación que yo te voy a hacer desde este video es eh, en principio desde, desde la mayor honestidad y desde la mayor humildad te voy a compartir experiencia tanto como persona como coach eh, y las dos van de la mano, ¿no? yo no soy coach sin dejar de ser una persona y tampoco a esta altura de mi profesión tampoco soy una persona sin dejar de ser coach eh, las sensaciones en primer lugar son variadas y al mismo tiempo comunes a muchas personas y al mismo tiempo particulares. Y cuando digo todo al mismo tiempo es porque hay cosas que por ejemplo los dos podemos sentir parecido, pero no significa que sea exactamente igual para vos que para mí, ¿sí? en una sensación. Y las sensaciones también están relacionadas incluso con las experiencias, con olores con sabores con panoramas o escenarios o si se quiere la geografía de un lugar con y cuando digo geografía del lugar puede ser desde el lugar un lugar así como muy grande si se quiere un paisaje el cual vos tenés como grabado en tu memoria o tu propia casa o la casa de tus padres o la de tus hermanos o la de un conocido amigo pareja esposo esposa eh, lo que sea que hayas tenido vos como registro y que haya quedado como registro entonces eso te genera o te generó posiblemente alguna sensación de algo entonces las sensaciones están asociadas o son eh, si se quiere detonadas o disparadas por algún aroma, algún color, algún brillo, algún sabor, algún lugar, algún paisaje, algún tono de voz, alguna voz eh, digamos, hay muchas, eh, por eso la definición habla de, y lo vuelvo a repetir, perdón, estímulos externos ¿sí? y los estímulos externos pueden ser variados y cada uno tiene su estilo también de estímulo yo puedo ser más visual, otra persona puede ser como estar más atento a lo que escucha entonces posiblemente las sensaciones vengan más de la mano o aparejadas de sonidos otras personas son como más corporales entonces pueden ser más sensaciones de frío, de calor, de suavidad ¿sí? así que bueno, las sensaciones son digamos, eh, son el reflejo si se quiere de algún estímulo externo y los estímulos externos son particulares para cada uno de nosotros ¿sí? y la confusión, esto que decía la definición ¿no? es la falta de orden, o claridad entonces hay veces también que pasa eh, que te puede pasar, a mí me ha pasado por lo menos, no sé, en más de una ocasión de hecho eh, de ante una situación particular o una situación X si se quiere lo que se me presenta como situación, lo que se te presenta a vos como situación no está ni en orden ni clara o puede ser que esté ordenada pero no esté del todo clara o al revés, esté clara pero no del todo ordenada entonces también es posible esto, no siempre todas las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas y cuando digo nuestras vidas me refiero a lo social, eh, amoroso, laboral, relacional, eh, de, de lo que sea digamos del aspecto personal que vos quieras, eh, si se quiere como implementar esto no siempre están o en orden o, eh, o claras y, y a veces pasan las dos cosas, no están ni en orden ni claras. Con lo cual, esto es lo que yo te decía en un principio, dos, porque hay cosas que incluso van más allá de vos. Hay cosas que tienen que ver con, ese, con esa situación y no es que vos puedas intervenir en la situación en forma directa, por lo menos en ese momento. ¿no? Digo, se te presenta la situación X y la situación se te presenta con confusión y con desorden, por ejemplo. Y hay cosas que vos no vas a poder intervenir en esa situación. Con lo cual, está bueno, es muy si se quiere, sano, que te puedas permitir vivir, entender, profundizar incluso, identificar, distinguir las sensaciones que estás teniendo en ese momento con esa situación. Y al mismo tiempo, si esta, esta situación te aparece confusa, o sea en desorden y con poca claridad, también lo permitas o te lo permitas, ¿sí? porque esto va a, los, va a ser, va a trabajar en forma si se quiere interna hasta neuronal, si se quiere química, nuestro cerebro por ejemplo, otra cosa que es, también es interesante pensar es, nosotros podemos imaginar situaciones, entonces las sensaciones pueden ser que vos las vivas desde el pasado, puede ser algo del presente, ¿sí? una sensación puntual de lo que estás sintiendo en este momento, e incluso de futuro. Y vos decís, uh, ¿cómo puede ser que yo tenga sensaciones futuras? Y sí, porque el cerebro eh, no entiende de tiempo, no entiende de hora, no entiende de calendario. Y esto está biológicamente y científicamente comprobado. Eh, todo lo que nuestra mente imagina, piensa, reflexiona, lo vive como real en ese momento. ¿Sí? Por eso incluso, eh, ahora que está como más en boga de el mindfulness tiene que ver con eso, tiene que ver con yo ponerme en una situación diferente a la que estoy para poder gestionar mis emociones, mis sensaciones y mis confusiones incluso de otra manera. ¿sí? O de una manera si, si se quiere más productiva, eh, si se quiere más beneficiosa para mí, más beneficiosa para vos. Entonces la idea es que eh, vos te por, por un lado digamos, te permitas las sensaciones, sea cual fuere, te permitas la confusión, tenga el nivel que tenga, ¿no? pueda ser más o menos confusa. Porque a partir de ahí, posiblemente vos tengas sí la posibilidad de, al empezar a distinguir y entender cuáles son las sensaciones que estás viviendo, cuál es la confusión o el nivel de confusión que tenés, puedas empezar a eh, gestionar esos recursos. Y son recursos, ¿eh? Por más que vos digas, sí, pero la confusión es un recurso... Sí, y si se quiere, mira, hay una frase popular que dice: A río revuelto, ganancia de pescador. Si vos te pones en esa frase, digamos, como metáfora o una analogía, si se quiere, vos serías el pescador de esa situación. Vos serías la pescadora de tu situación. Y en ese río revuelto, que sería como la confusión, vos incluso puedes sacar mayor ganancia, puedes tener como más beneficio el momento de vos pescar ¿no? eh, una posibilidad alguna manera de cambiar, una manera de salir de ese lugar para llegar al lugar donde vos querés. Esto es coaching, básicamente. Eh, trabajamos, trabajo como coach con mis clientes para que de la, situ la situación en la que están no les gusta, la quieren cambiar, la quieren modificar, la quieren mejorar y quieren llegar a otra diferente. Entonces, en, en coaching trabajamos para pasar de un lugar a otro lugar más ideal, si se quiere, más beneficioso, más placentero, más pleno para la persona. ¿sí? Entonces las sensaciones confusas también son válidas también son importantes y también te sirven no las descartes no las anules no las niegues sino todo lo contrario reconocelas aceptalas y desde ahí vas a poder empezar a gestionarlas porque desde la confusión vos vas a ver qué parte es más confusa digamos puedes trabajar desde lo personal si vos no podés solo o sola pedir ayuda, también es muy válido pedir ayuda. Posiblemente no tenga tanto marketing social, digo, ¿no? como que socialmente a veces dicen, no, bueno, pero si yo pido ayuda significa que no puedo. Y sí, muchas veces no podemos. Y está bien no poder. Está bien que vos no puedas bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones. sí, O incluso con ciertas condiciones. Posiblemente lo que necesites sea cambiar o mejorar algunas condiciones de lo que se te presentó, no todo, y, simple, y posiblemente cambiando esas condiciones si sí puedas encontrar mayor claridad, mayor orden, ¿sí? así de, como que sacamos la confusión del aire y traemos claridad y orden a la situación, e incluso las sensaciones que en un principio pudo, pudo haber sido algo como negativo para vos, una sensación que a vos no te gustaba o no te gusta, si es actual o no te gustaría si es a futuro puede ser incluso que las gestiones para que esa sensación cambie y mejore ¿sí? entonces desde ese lugar si se quiere más objetivo de tu situación más objetivo de la circunstancia o lo que vos te estás planeando a futuro puedas gestionar todos tus recursos que tenés y estoy absolutamente convencido de que todos tenemos todos los recursos ¿sí? la diferencia es que a veces por un lado no los vemos, no los, no los tenemos en cuenta no los tenemos presentes y hay veces que puede ser que no tengamos algo, pero sí somos capaces de lograr ese recurso. ¿sí? Somos capaces de ir a por ese recurso, de ir en busca de ese recurso, obtener el recurso y después volverá a la situación para gestionarla de mejor manera. ¿sí? Entonces, las sensaciones confusas, digamos, la idea de este video es que tu vida cotidiana, tu día a día, sea con mayor plenitud con un mayor o un mejor nivel de bienestar, que tu día a día sea más placentero, que sea más, no sé, para nosotros sería, o, o desde donde yo vivo, nosotros decimos que sea más lindo, eh, y no, eso no significa que sea todo lindo, como nosotros decimos acá, no tiene por qué ser todo color de rosa, no todo en la vida es color de rosa, y la verdad, te soy franco, yo no sé si está bien que no sea todo color de rosa pero bueno, la vida a veces nos presenta situaciones que no son color rosa y la situación ya está, digamos no es esto, va más allá de nuestra posibilidad de gestión nuestra capacidad de gestión con lo cual la tomamos tal cual viene comenzamos a trabajar esto de las sensaciones, las confusiones, el orden, la claridad qué sensación nos trae, qué... yo posiblemente tengo una sensación ante un estímulo externo y esa sensación no me guste, me sea como negativa, ¿sí? aunque no es negativa, después hay otros videos que hablo también de lo bueno y lo malo, de los si se quiere, de las emociones, que en realidad no hay ni buenas ni malas, con las sensaciones pasa algo similar, no hay buenas o malas sensaciones, nos traen recuerdos más gratos o menos gratos, y a veces eso hace que a mí me nuble la capacidad o me recorte, me acote la capacidad de gestión. Y el coaching sí hace mucha diferencia en esto, y hace mucho hincapié y mucho foco en que no todos somos iguales, somos personas individuales, particulares y singulares, y desde ahí vivimos las sensaciones y las confusiones. Así que bueno, espero que esto de poder identificar, primero permitirte la, la sensación y la confusión en la que estés viviendo, segundo poder, eh, desde ese permiso que vos te vas a tomar, lograr como otro nivel, un nivel de objetividad que va más allá de la sensación y va más allá va más allá perdón va más allá de la confusión y que desde ese lugar vos puedas sí pensar un futuro diferente para esa situación en donde la confusión no es tal o no tiene el nivel, el grado que vos estás sintiendo en este momento que, que es de confusa o el nivel de desorden que tiene la situación y que esa sensación que posiblemente no te esté agradando puede no ser tal o puede no ser tan grave si se quiere la sensación ¿sí? porque a veces en esa gravedad eh, perdemos esto ¿no? como que perdemos la perspectiva y nos acotamos nosotros mismos a las, a las posibilidades que tenemos para poder solucionarlo y gestionarlo así que bueno, este era mi aporte desde el coaching a la vida cotidiana tuya, mía y de quien esté escuchando y mirando este video o si quieres compartirlo con otra persona y poder permitirse sentirse bien, mal, más o menos estar confundido de a momentos de a minutos de a días incluso o con una situación que no es que estés las 24 horas pensando en la confusión de esa situación pero sí es una situación que no la puedes resolver en el momento pero, y te va a llevar posiblemente más tiempo y te permites también tomarte tu tiempo para poder eh, vivir transitar las diferentes sensaciones vivir, transitar y, e incluso encontrar una solución a esa confusión a ese desorden, a esa falta de claridad así que te agradezco tu tiempo, agradezco tu aporte eh, esto me motiva, ya lo digo en otros videos, pero es la verdad Digamos, quiero, sin ser repetitivo quiero, termino siendo repetitivo bueno, pero este, la verdad eh, me motiva seguir eh, trabajando y produciendo contenidos para coaching con Hugo dentro de esta plataforma de patreon.com Así que agradezco muchísimo tu tiempo, tu aporte y nos vemos en el próximo video.